reales de todo el mundo os está hablando en directo en vivo como todos los días desde madrid yo soy luis estoy con los invitados en el salón de zoom saludo a todos los PRILINES que están en españa en argentina en bolivia brasil chile colombia costa rica cuba ecuador el salvador guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú puerto rico república dominicana uruguay venezuela angola argelia y surinam si alguno de vosotros que veis este vídeo no estáis en alguno de esos países por favor hacérmelo saber y lo añado a la lista me lo ponéis en cualquier comentario en el chat donde sea que lo voy a ver y lo añado a la lista eh, os recuerdo que aquí cada uno da su opinión yo doy la mía los invitados dan la suya y que aparte estamos en el grupo de telegram Prisliners, es gratis todo lo que hacemos tenéis el enlace del vídeo y ahí os ayudamos las 24 horas Hoy, aunque nosotros no tenemos yo personalmente no soy de ningún partido político aquí en españa quería hablaros un poco del tema de la política en españa porque sé esto no es un canal de política pero sé que a muchos os preocupa porque muchos estáis aquí viviendo otros muchos queréis venir y os preocupa la situación que hay ahora política en españa entonces eh, tenemos varios invitados aquí en el salón de zoom para que cada uno dé su opinión vale está hasta mi primo pep que es de cataluña también para que dé su visión Toda, para que tengáis vosotros para que penséis y, o sea, y saquéis vuestras propias conclusiones que yo creo que es lo mejor quiero abrir el, un poco el pequeño debate o la reflexión con un audio que pusisteis en telegram la persona que me lo puso la he invitado pero no, no la encuentro pero bueno el audio que mandó lo voy a poner para que lo escuchéis todos es un minuto dos minutos para que veáis lo que piensan de españa en estos momentos fuera vale os pongo el audio y ahora iniciamos la, el debatillo venga ...manejo de la pandemia desde las redes sociales. Muy grave que la Guardia Civil se haya puesto al servicio del gobierno comunista de Pedro Sánchez y no al lado del pueblo español víctima de la falta de prevención y dedicado por estos días de crisis mundial a ocultar las cifras reales de los muertos en España en vez de diseñar estrategias para poner a salvo la población. Pedro Sánchez fue el primero en pedirle la renuncia a Mariano Rajoy cuando apareció un misionero contagiado por ébola que llegó de África en 2014 y contagió a una enfermera. En esos días Pedro Sánchez pidió renuncias a todos y exigió la cabeza del jefe de gobierno. Hoy Pedro Sánchez tiene más de 20 mil muertos encima, oculta a más de 10 mil y ni siquiera se sonroja ni se inmuta por su irresponsabilidad en el manejo de la crisis pandémica en España, mientras la gente está enclaustrada en sus casas sin poder salir, sin conocer la realidad, sin ver lo que pasa. Solo ven una televisión manejada y manipulada al estilo chavista. Pedro Sánchez y sus ministros justifican lo injustificable mientras mandan a recoger muertos a las escondidas y camuflan las cifras que distan mucho en miles de los registros forenses. Expertos al interior de sanidad y sondeos en hospitales estiman la cifra cercana de hoy a los 30.000 muertos tras las cifras del gobierno que habla hoy de 20 mil 43 y celebra que ayer haya habido tan solo 410. Esos 410 equivalen a más de 10 buses llenos de gente. Se cree que la cifra de los 30.000 puede sobrepasarse con la de los muertos en casas, apartamentos y albergues que el gobierno de Pedro Sánchez ha camuflado y escondido. Ahora pone a la Guardia Civil a taparle y ocultarle la información a la prensa y manda la inteligencia a restringir redes sociales, perseguir y bloquear las cuentas a periodistas que han mostrado la realidad. Pero más grave aún es que Pedro Sánchez, presidente comunista de España, le haya dado el manejo del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, a Pablo Iglesias, quien tiene asocio delictivo con el prófugo expresidente de Ecuador, Rafael Correa, hoy condenado a ocho años de prisión por la Corte de Ecuador, con quien estuvo planeando la fuga de Pablo Romero, ex jefe de inteligencia de Ecuador, capturado en España. Iglesias tiene fuertes nexos también con el régimen comunista de Nicolás Maduro metido ahora de cabeza en España después de las financiaciones con platas del narcotráfico al partido Podemos de Pablo Iglesias. Tanto que Delcy Rodríguez aterrizó recientemente en España con un avión cargado de maletas según fuentes reservadas que ni siquiera permitieron revisar. Pablo Iglesias también es socio de Enrique Santiago, abogado, de muy altos alcances con el grupo terrorista ETA, quien fuera abogado de las FARC durante el proceso de paz en La Habana, reconocido aliado hoy de las FARC. Enrique Santiago, el aliado de Pablo Iglesias, vicepresidente de España, es aliado también encubridor de los miles de crímenes, secuestros, narcotráfico hacia Europa y los Estados Unidos, violaciones y acciones de terrorismo de las FARC. Enrique Santiago es actualmente el secretario general del Partido Comunista de España Entre Pablo Iglesias, Enrique Santiago y Rafael Correa Estaban planeando la fuga de Pablo Romero Secuestrador determinante en segundo nivel Porque en primer nivel es Correa Del secuestro de Fernando Valda La intención de Correa era poner en fuga a Pablo Romero Para que no declarara en su contra por el secuestro a Fernando Valda En el 2012 en Bogotá el CNI de España, ahora en manos de Pablo Iglesias, es la central de inteligencia más importante de Europa que tiene acceso a la seguridad de la OTAN. Toda esta información ahora va a quedar en manos de un sujeto con oscuros nexos con el terrorismo que pone en riesgo también la participación y la pertenencia de España a la OTAN. La OTAN va a tener que revisar esta situación porque esto pone en riesgo a todos los países miembros. La mayoría de los medios de comunicación de España ahora están entregados a la ideología de la miseria y el odio de clases, mientras los pocos periodistas y pocos medios que denuncian los abusos del naciente régimen están en la mira de los aliados comunistas de Maduro y Hezbollah, que se acaban de tomar la madre patria. Ojalá los españoles reaccionen para que eviten que se imponga la otra Venezuela en Europa. Les habló Erwin Hoyos Medina. Bueno, brillantes. Ahora vamos a iniciar el debate, pero antes yo de la parte de España hay alguna cosa que el señor ervin que no es así, la voy a decir, mi opinión. Al Pablo Iglesias este, comunista, no le han dado el CNI, ojo, él dice que le han dado el control del CNI, el Centro de Inteligencia, no se lo han dado le han dado que pueda estar en la comisión que controla al cni ahí sentado y de hecho hoy un partido político aquí en españa ha pedido que antes de que se pueda sentar en esa comisión el señor pablo iglesias alias coletas que le hagan un test que siempre se hace a todo el que se sienta en la comisión para ver si puede estar ahí sentado y ver esos secretos de estado un test de que es una persona leal y ahí está la cosa pero no le han dado el control del cni no es el director del cni simplemente va a estar sentado en la comisión que controla al CENI. y hay un partido que ha pedido que le hagan un test insisto lo que ha dicho de los otros países no lo sé eso para eso estáis vosotros vale yo os digo de lo de españa el... No creo que el... españa esté en peligro la otan Al revés, al revés yo creo que la otan europa en general y la otan en concreto nos protege un poquito de este gobierno social comunista aunque no bajamos la, la guardia, Erwin se llama, ¿no? El periodista, no sé si. Eh, ya ves que estamos haciendo este vídeo. Pero no yo solo, hay muchos españoles que estamos en redes sociales que nos estamos moviendo. Cierto lo que dice de la televisión, la televisión en España está manipulada totalmente. La pública, porque depende del gobierno, en este caso es el gobierno social comunista, y la privada le han dado hace dos semanas 15 millones de euros a las televisiones privadas, las han subvencionado. Nadie sabemos por qué, pero nos lo imaginamos para que obedezcan. Cierto que está manipulando el gobierno, doy mi opinión, el tema de los muertos. Aquí están apuntando muertos, nos dicen que vamos por 20.000, seguramente sean 30.000 o más. Porque apuntan aquí lo que quieren. Eso le doy la razón. Y, y más o menos eso, y la televisión manipulada. Eso es lo que yo os digo, Prilene, sin meterme en política, pero lo que veo yo desde aquí. Eh, cedo la palabra al que levante la mano e iniciamos el debate. Venga, ¿quién quiere para empezar el, el debate? ¿Quién quiere participar? ¿Os habéis quedado todos? Vamos, de piedra. Por, por siempre. Ah, Ricardo, venga, Ricardo, iniciate el audio y puedes hablar, ya lo tienes iniciado, Ricardo, puedes hablar. Eh, eh, Mira, yo opino del... desde Argentina, Ricardo desde Argentina, para que te conozcan todos. De Argentina, es decir, eh, puede ir mucho no tan radical, pero el camino de que lo que se quiso hacer acá en la época de Si acá no llegaron a copar todos los medios de comunicación, porque hubo medios que opositores que no lo pudieron tratar, pero a nivel corrupción. Acá entró Plata de Venezuela, entró Plata y sí se financió la campaña o la reelección de Cristina Kirchner con Plata de Venezuela. Y eso eh, lo pueden estar haciendo. Yo lo que creo que es, hay algo importante, que yo lo dije la otra vez y vos lo decís, ¿sabes? yo creo que España no puede llegar a tal punto porque está cubierto por el paraguas europeo. Eso para mí es importantísimo, que es lo que te dije al principio, que escuché la reunión de la ministra de Hacienda que dijo que iba a tratar de negociar por más que no le quieran dar la plata hasta este último momento. Entonces, ¿eh? ese, ese es un punto fuerte, efectivamente, Ricardo, que España españa no puede imprimir euros por sí sola, tiene que tener permiso de Europa. Y es, A ver, que yo estoy de, eh, al 90% de acuerdo, al casi al 100% con lo que dice este periodista. ¿eh? Lo único le digo eso, que el CNI no le han puesto de jefe, le han puesto en la comisión, por cierto, aprovechando un, una ley del virus, del bicho. No sé, en todo el tema del bicho, hay en un apartadito y nombramos a Pablo Iglesias que esté ahí en la comisión del CNE, pero no de jefe, no de jefe. Por eso os hago el vídeo. Estamos preocupados, Ricardo, estamos preocupados porque no podemos bajar la guardia, pero yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. Yo estoy viendo a muchos compatriotas, ahora tenemos aquí a tres compatriotas míos de aquí de España y también tenemos a muchos de vosotros que estáis en España para que os veamos. Estamos preocupados, pero no alarmaos, no van a. No van a conseguir dar ningún golpe de estado. Estoy convencido y en mi opinión que el tal Pedro, el Pablo Iglesias esté, como han salido unos cuantos vídeos de comunismo antiguo, pues los tiene en la cabeza y los quiere aplicar. Y está de vicepresidente del gobierno, efectivamente. Y el Pedro Sánchez, que es el presidente, ese pues, con tal de estar ahí, pues, pero bueno, mi opinión sin meterme mucho en política. ¿Quieres añadir algo más, Ricardo? Y si no pasamos a otros plislines. No, yo creo de que es el, de la parte importante de todo esto que llega mayores porque está está toda Europa atrás y no creo que lo deje hacer cosas que no tiene que hacer para mí no para cierto la... pero tampoco pero tomo el mensaje de tampoco bajar la guardia porque he oído que en Venezuela también pensaban que no esto no es Cuba esto no es Cuba y no es Cuba y mira cómo acabó no, no, no. Sí, lógico, no hay que bajar los brazos. Acá, bueno, acá no se bajó porque si no, íbamos camino a... a y también la... os digo una cosa, que no lo he dicho, las televisiones sí que están tomadas. Yo personalmente la tele nunca me ha gustado, desde hace tres años dejé de verla, en general es muy manipuladora, muy... Uh, uh me digo mejor yo hago los vídeos que no estás viendo pues total pero la prensa no está tan controlada hay una parte que sí ¿eh? financiada por un tal Soros sea, eso, pero eso es mundial además ¿eh? eso pasa en Argentina está pero hay otra la... parte de la prensa que no está tan vendida ¿eh? que hay muchos periódicos que no están tan vendidos que los estoy viendo día a día vale el sábado por cierto prilines un inciso bueno si os gusta lo que hablamos poned like vale Ponedme temas que queréis que hablemos en el grupo de telegram está debajo el enlace os voy a decir lo próximo que vamos a hablar ahora seguimos con el debate eh, por ejemplo en los próximos vídeos que vamos a hacer el, el sábado bueno don alberto el doctor para las dudas de extranjería va a venir todos los viernes el viernes viene el sábado viene una invitada especial porque don jesús el magistrado que viene todos los sábados tiene que trabajar que está en, el, en su juzgado cazando delincuentes supongo pues nos envía una invitada especial no voy a desvelar todavía su nombre pero trabaja precisamente en el congreso para evitar la corrupción política eso el sábado lo vamos a tratar a la hora de siempre y luego el lunes viene eh, don oscar feito que será a las 6 de la tarde todo lo que hace PrISLINE siempre es en vivo especialista en marketing online y el martes viene jorge navarrete también a la misma hora a las 9 de españa aunque oscar feito vendrá a las 6 de la tarde eh, los dos son especialistas en marketing online, trabajo... ¿Por qué? Porque es que en los tiempos que vienen, el que no encuentre otro tipo de trabajo, es muy buena idea trabajar desde casa. Es muy buena idea. Os estoy trayendo a los mejores especialistas que hay ahora en España. Don Oscar Feito y Jorge Navarrete. Uno el lunes y otro el martes. Y por último, antes de que se me olvide, quiero darle mucho las gracias a Ana González. Me ha puesto un comentario para todos vosotros me ha dicho Luis diles que en la actualidad en españa hay mucho personal socio sociosanitario médicos enfermeras, etcétera que tienen que ir a trabajar y necesitan gente para cuidar a sus niños en casa que busquéis en mil anuncios que hay muchas ofertas de trabajo que esto este personal está desbordado de trabajo y necesita gente que les cuide que busquéis y pongáis anuncios en mil anuncios bueno seguimos con el debate Prilines, por favor si os gusta un like saludos por supuesto a todos los que estáis ahora mismo en el vivo y a todos los que veis luego el vídeo un like si os gusta y el que no esté suscrito que se suscriba con campanita y decírselo a toda la gente a la que creáis que podemos ayudar que conozcáis ayudarnos a que crezcamos y cada vez que seamos más pues seguimos con el debate Prisliners, eh, jorge moreno pues anízate el audio y puedes directamente dar tu opinión yo quiero que cada uno dé su opinión libremente y que el espectador se lleve su propia opinión también Libre también, ¿vale? Que, que pensemos todos. Ya tienes el audio activado, Jorge. Puedes puedes dar tu opinión. Buenas noches a todos los compañeros que están allí. Pues sobre el tema de España no, no, no sabría decirle mucho. Tú estás porque... en Colombia, quiero de... recordar, ¿no, Jorge? Yo soy, yo soy estás Colombia. en Colombia. No, te lo digo para que la audiencia lo sepa. Como siempre hay personas nuevas, ¿vale? Ok. okay, okay. Yo pienso que, que, aunque de pronto sea un poquito duro, pero. Quien tiene la culpa son los españoles de haber escogido este gobierno, el gobierno que tiene. Bueno, yo hago, te, voy a, te hago bueno, un inciso, ahora sigues, Jorge, es que has tocado un tema interesante. Eh, a ver, este gobierno ha salido por la diferencia de un diputado, que lo sepáis. Yo le llamo un gobierno Frankenstein. Y hubiera unas elecciones, bueno, hubo varias, al final que, unas elecciones que eran estas. Y, y Pedro Sánchez, eh, con su grupo socialista, no tenía para gobernar. Entonces, ¿qué hizo? Pues cogía los de Podemos comunistas y ya un grupito más de, de votos. Cogió a otros que eran medio terroristas, un grupo ahí de ETA, de no sé qué, ah, a otro votito más. Y luego cogió, que no lo digo ahora a mi primo Pep, que le tengo mucho cariño, pero unos independentistas, total, que los juntó a todos, juntó todo lo que pudo ahí, un Frankenstein, hubo una votación en el Congreso y por solo un voto ganó y pudo formar gobierno. Y os digo quién dio este voto precisamente un diputado de teruel que quiere repoblar teruel el primer diputado que salió en toda españa para repoblar su zona su mensaje de campaña era repoblar españa en, en su zona de teruel pues ese diputado fue el que hizo que fuera posible este gobierno porque necesitaban un voto más y lo dio este diputado a cambio le, le prometieron todo al diputado, que no me acuerdo de su nombre, pero es diputado por Teruel. O sea, que sepas que sí, lo hemos elegido, legalmente, Jorge, lo hemos elegido, pero ha sido por un diputado. Y ha sido, han hecho, han, han descompuesto todo lo que fuera, han juntado todo lo que podían ahí, con tal de auparse al poder. Lo digo para muchísimos españoles, no hemos votado a este gobierno. Que lo sepas. L L pero ha salido, que... pero ha salido y hay que respetar la legalidad. Puede seguir, Jorge, perdóname bueno pero vale, entonces si, si lo escoge el, el pueblo como tal usted va a ir realmente están elegidos, presidente. efectivamente Sí. entonces el, el, el problema no viene tanto de, de él sino del que lo eligió después del pueblo igual como aquí nosotros elegimos nuestro presidente pero después nos quejamos o no salimos a votar y nos quejamos entonces si no salimos a votar y no salimos a alejar para qué nos quejamos lo que quiero decir es que la solución está en sus manos la solución está en el pueblo español es de hacer lo que usted está haciendo, de, de crear conciencia y de y de, y de, y de advertir o evitar que pase algo, que es lo que lo que todo se ha tocado, que el tema de Venezuela, que es como el, el espejo pues, que, que, que tienen más ustedes que, que, que, que nosotros, los colombianos, porque nosotros también tenemos algo similar, pero, pero en usted está la solución, es lo que quiero decir, en, en el pueblo está la solución. Pues ya ves, ya ves que nos, sí, estamos, no que nos estamos moviendo. Jorge. Sí, pero, eh, pero no solo yo, o sea, hay muchas personas como yo que lo estamos haciendo, los ciudadanos. Sí, pero vuelvo y repito, o sea, si, si, si yo eh, escojo, yo soy culpable. Sí, sí, claro, claro. Si es que yo lo elegí. Por supuesto. No digo, tenemos, mi opinión los es que tenemos ahora un gobierno muy mediocre. y Yo creo que si ahora hubieran elecciones no salían. Bueno, vamos. vamos a dar... Bueno. Espera. Y bueno, algo rápido más que quieras añadir. Quiero hacer. intervenciones cortitas, ¿vale, Jorge? Pero luego puedes volver a intervenir. Pero si quieres decir algún inciso más, venga. Y si no, paso paso paso a otro, ¿no? Venga. Escucha, eh, Josep, venga. Tienes el audio activado, Josep. Eh, es eh, rápidamente. Rápidamente, te presento rápidamente. Él es de Cataluña. Somos primos, nos queremos mucho, tenemos diferentes ideas políticas. Pepe, es bueno que lo diga él, yo creo que es un poco independentista, o mucho, no sé, el que lo diga. Pero ahora así, nos queremos y somos familia. Yo estoy en Madrid, él está en Cataluña. Y ahora le cedo la palabra que os dé su opinión, para que, con el objeto, opiniones distintas y que vosotros penséis. Y llevéis de primera mano la conclusión de lo que está pasando en España. Le cedo la palabra a don Josep Camino. De, decir simplemente que, que estoy de acuerdo con jorge que to, todos los países tenemos eh, eh, el gobierno que nos merecemos <risa> aunque nos pese aunque nos duela eh, metemos que es así tenemos eh, lo que nos merecemos y, y luego también comentar que a, a nivel mundial me da a mí la sensación eh, empezando por españa pero a nivel mundial que la democracia está dando un paso atrás eh, con el, la excusa del coronavirus eh, les ha venido al, al dedo como anillo al dedo para dar un paso atrás en el tema democracia eh, pero bueno eh, creo que ya hacía un tiempo u, unos cuantos meses incluso años que se veía que la democracia va para atrás eh, en ciertos eh, países según qué partidos o, o personas han, han, han ganado eh, y, y bueno pues me parece que estamos yendo para atrás y tú crees eh, señor Josep tú desde sí. tu punto de vista de Cataluña está en peligro la democracia en estos momentos sí no tú crees que que puede haber un golpe de estado entre comillas encubierto con esto del virus que estamos en peligro que las maletas estas que trajo la delsi esta, la fea la llaman aquí la llamamos delsi la fea Vino aquí, no puede volar a Europa, hoy aterrizó en barajas, dejó 50 maletas, que nadie sabe lo que tenían, se las cogió un ministro, y oye, como ha venido el virus, se nos ha olvidado. Hay quien dice que esas 50 Ahí maletas está. traían cash, dólares, para pues comprar eso. voluntades. No lo digo yo, bueno, sí. pues ¿eh? pero es sí, lo que sí, he sí, leído sí. a veces en la prensa. ¿Tú qué opinas de todo lo global? Pues ¿Estamos que... en peligro, Yusef, ¿No? ¿Tú qué opinas? El bicho, el bicho este lo ha, tapa, ha tapado mucho. Eh, y, y sigue tapando. Algunos les ha venido bien, el bicho, ¿verdad? Porque estábamos, sí. estábamos descubriendo sí. qué había pasado con las 50 maletas de Delsi la Fea, pero sí. oye, vino el bicho. Ahí está, ahí está, y se acabó. <risa> y se acabó, y se acabó. Como, ya nos ha vuelta a hablar. Como muchos otros temas, quiero decir que, que sí, que ha venido muy bien. Y, y para, para mi punto de vista, eh, eh, eh, mira. Y de Wikileaks, por ejemplo. Wikileaks que, que en su momento sacó un montón de trapos sucios de todos los países, del que más de Estados Unidos. Pero bueno, sacó de todos los países. Ya no se ha vuelto a hablar. Eh, como que no se habla en la prensa, no se habla en la radio, no se habla en la, tele, en la televisión, pues ya un tema que no se habla ya, ya, ya es historia. Pero este pobre hombre se está pudriendo en la cárcel y... y y hizo mucho por la democracia. Quiero decir que no. Vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Tú crees que vamos para atrás? Sí, vale. y claro. Vale. Y bueno, y quieres añadir algo más, don Josep, así. No. Luego, si quieres, vuelve a levantar la mano. Si quieres, pero vale, si quieres. Vale, y luego levanto. Vale, muchas gracias, Josep. A ver, siguiente que ha levantado la mano. Aníbal, pues puedes participar. A... Actívate el micro, Aníbal. Y puedes participar ya directamente. Venga. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Ay, Aníbal, ¿estás sí. no? ah, Venga. Bueno, Bien, puedes hablar, bueno, puedes bueno. hablar, Aníbal, ya estás. Buenas noches para todos. Eh, yo hago referencia a algo que decía don Jesús el sábado. Tú estás ah, en España, bueno. ¿no, Aníbal? ¿O dónde estás? Sí, ¿Para... yo estoy. Yo estoy en Granada. En Granada. Te lo digo más que nada para que la audiencia os conozca los Prelines. Él sí, está claro. en Granada. Por cierto, los que queréis participar debajo del vídeo tenéis el enlace a Zoom. Pero ahora ya no, que ya está cerrada la reunión. Entrar mañana a las 20:45 horas de Madrid. De 20:45 a 21 está abierta la sala. Cerramos la sala y empezamos el vídeo. perdón Aníbal. Da tu dominio Bueno, lo que hablaba Jesús respecto el sábado que la fiscalía debería ser independiente. Eso es muy cierto porque ese es el, el, el único entidad que puede controlar a toda la clase política y todas las personas corruptas. Pero si lo tiene el poder ejecutivo, es un brazo donde él puede hacer y deshacer sin que nadie lo vaya a investigar. O sea, tiene, digamos, como cogiendo poderes en, en todo eh, el movimiento de, de lo que haga en el país. Lo digo porque en Latinoamérica el poder, digamos, los fiscales y eso han trabajado o son los escogidos por el Estado, por el gobierno. Pero Aníbal, te voy a decir una cosa, en una bien. cosa Aníbal, precisamente por eso la invitada que os traigo este sábado a este canal, que nos la recomienda don Jesús Villegas, el magistrado, es está trayendo la directiva europea a España contra la corrupción política, para que no pasen estas cosas. Yo lo quería decir y por eso os la traigo. ¿eh? Sigue con todo. Oye, una cosa, rápidamente, ¿estás de acuerdo con las que, con la parte de Colombia que tú conoces, que has oído en el audio de este periodista? Porque tú eso lo conocerás sí. mejor que yo. Yo os he hablado sabe. de la sí. parte española que menciona. La parte que que dice de allí es correcto ¿no? Según tu opinión. Pues sí, o sea, es, es que en Colombia, mire, por eso el, lo que le estoy comentando, es que allá en Colombia, pues, por esa parte hay mucha corrupción, hay mucha impunidad. Eh, hay cosas que hasta la prensa no muestra porque hay unos, digamos, este, eh, noticieros o canales privados que ellos también van metiendo la mano ahí, que van, pues, como en toda la política, van aportando, digamos, dineros para poder eh, salir el elegido presidente. Entonces, eso todo es un negocio, ¿sí? Donde, por ejemplo, la prensa privada no muestra, a veces la realidad, hay unos canales que son independientes y ahí sí muestran, digamos, cosas eh, verdaderamente de la situación. Pero a veces tratan es de censurarlos para que no digan verdades. ¿Mm? Sí, o más que no digan muchas veces que no digan verdades, que tapen muchas realidades a veces. Yo hablo de España, ¿eh? Hablo de España. Sí, claro. Eh, pues eso, oye, que se han fallecido, pues que han fallecido. Jesús, ¿tú, por ejemplo, qué opinas? Oye, levantar la mano los que queráis participar. Pues fin los que vengáis a Zoom es para participar, ¿eh? Para estar sentado viendo el debate o os lo veis en YouTube. Que luego muchos de YouTube quieren entrar y no pueden entrar. Venir aquí, activar cámara y a participar, ¿eh? Porque si no, quiero sí. luego la reunión. Yo también. Venga, a ver, Gabriel, venga, Gabriel, da tu opinión. Gabriel está en España, es español. Sí. Danos tu opinión. Sí. brevemente, como todos. Bueno, ¿vale? Yo también venga. tengo familia en. ¿Tienes familia alejana argentina, argentina, ¿no? Argentina, un abuelo, abuelo que tenía, Ricardo, ¿no? Pero... Me he visto. Sí, soy español, venga. pero bueno, tengo sangre argentina. Bueno, no pasa nada. Vale. Eh, que, bueno, un poquito que comentar eh, que estoy un poco de acuerdo también con lo que comentó antes Josep y. Y no sé quién era el otro chico, que. Bueno, aquí es que hay una serie de, de, de asuntos que, que, claro, que ocultan un poco. Yo ya no sé si para no tratar de alarmar más. Pero tú votabas, vamos al grano, tú votabas más a esto de izquierda, ¿no? Yo te digo la verdad, soy igual que tú en esto. Eh, no Luis, votas a sí. ninguno porque yo no voto a ninguno. A de, ver, la, de la derecha no, me habéis, no he dicho para nada. La derecha no, yo no me gusta en España, muy acordada, muy acobardada, muy acobardada, Sí, sí, sí. Yo, igual que tú, Luis, eh, no me gusta en general la política y sabiendo cómo son casi todos. ¿Tú crees que, creo estos, que todos en la, la derecha, la izquierda, el centro, Gabriel, casi todos. Gabriel, hay grano, hay grano. ¿Tú crees que estos eh, van a nos pueden llevar a la situación de Venezuela o no van a poder? A ver, exacto. No sí, no, sí, no, sí, sí o no, Gabriel, sí, sí, sí o no. Tu opinión. A Mi a opinión ver, es que no, no van no, a poder. Mi opinión que es que yo no yo van yo a poder porque está Europa 70. y estamos nosotros los españoles, que no somos claro. tontos, y el bicho este. Ha dejado lo ineptos que son. Porque una cosa la, la y yo porque me sí, estoy sí, metiendo sí, ahora en este espera. Porque me meto en este, espera, espera, un momento, Gabriel, un momento. El... momento. Porque me sí. estoy metiendo en este, en este, pues, porque es que a ver, una cosa es que sean malos gestores. Bueno, pues está muy sí. mal, pero es que aquí está muriendo gente por ineptitud, porque es que Eso, en Grecia, sí, sí. en Grecia, por confinar a la gente diez días antes, casi no tienen muertos. Y aquí, por sí, claro. unas malas decisiones, pues claro. llevamos 20 o 30 mil sí, claro. muertos. Por mucho que quieran por lavarlo claro. luego y empaquetarlo y que no están... Para actuar a, Por cierto, por que no he, dicho una, no he dicho una cosa tarde. importante. Una cosa importante, aquí todavía no ha puesto un luto nacional. Un luto, luto nacional. Sí. Que las televisiones que no tengan no un lazo negro, todavía no lo ha puesto. no Muchos sí. nos preguntamos por qué, porque no entendemos. Con las víctimas del terrorismo lo hicieron en su momento y con otros asuntos. Y con esto voy a darle la paso que ha levantado la mano a Sonia. Venga, más ilusión no, que levantéis no, la no. mano. Os lo digo en no, serio, no. pero elena, yo eh, os estoy dando mucha libertad aquí para entrar a Zoom, que entre el que quiere y tal, pero os lo digo. Aquí se entra a participar. Vale, va a estar sentados, os lo veis en YouTube. Sonia, puedes participar. Eh, Actívate el audio y, y ya puedes hablar. Venga. Sonia, ya está, ya lo tienes activado. Sonia, puedes puedes empezar a hablar. Buenas noches. Este, Bueno, quería dar mi opinión con respecto a lo que estás diciendo de que eh, si España puede caer en, lo, en la misma situación de Venezuela. No creo, no creo porque Primero, Venezuela cayó en esa situación. ¿De dónde eres, y... Sonia, para que todos te conozcan antes de...? de estoy acá en Madrid, pero soy venezolana. Eres venezolana. ¿Es cierto que en Venezuela... Que yo no lo sé, pero algunos me lo habéis dicho. Pensabais que en Venezuela eso no iba a pasar, que, que no erais una isla como Cuba. ¿Era así? Sí. ¿Era eso así? Sí, Cuando comenzó, Algo así. Yo recuerdo... Y no podría ser en España igual que nos creamos, no, en España eso no va a pasar, está Europa por encima. Tu opinión. No, bueno, yo en particular, particular creo que, bueno, que no, no, no creo que España llegue a lo mismo que Venezuela. Porque creo que Venezuela ha sido como que un espejo para todos los países y, y, o sea, no creo, la población no creo que llegue a ese extremo. Lo que pasó en Venezuela fue que cuando entró el gobierno de, de Chávez, él, él fue muy estratégico, pues él usó muchas mucha estrategias para que la población como que se enfocara en, en, en que él estaba haciendo las cosas bien, cuando en realidad no era así. Eh, también creo mucho conformismo en Venezuela que fue lo que también llevó a todo lo que está pasando actualmente. ¿Por qué? Porque empezó a regalar todo, a darle todo a la gente gratis, a que la gente no trabajara, a meterse con las empresas privadas y todo eso, que ese fue el gran error que él hizo. Este, y bueno, eso fue lo que conllevó a toda la situación que tenemos actualmente. Y aquí, bueno, yo soy partidaria y creo que, o sea, Venezuela en algún momento se tiene que, tiene que levantarse, tiene que salir de este gobierno. Sonia, Sonia. Y están preguntando en, en YouTube, eh, poner las preguntas los que estoy viendo el vídeo, exacto. Poner todo lo que queréis que tratemos en el chat de YouTube y los que lo veis luego ponerlo en los comentarios. Lo que opinéis, lo uno o lo otro, da lo mismo, ¿vale? Están, ¿tú qué solución propondrías para que no nos pase aquí? Por supuesto que Venezuela va a salir tarde o antes. Tenéis que, tendréis que salir, claro. El país de los países más ricos del mundo, con todo el petróleo que tenéis y todo. Pero por ejemplo, para que no nos pase aquí ahora, que es urgente, porque sí que hay algún elemento por aquí que está intentándolo, a río revuelto, a ver si les meto aquí un cambio de constitución o algo. ¿Tú qué nos aconsejarías vista tu experiencia en Venezuela para que aquí no nos pase? Aparte de lo que ya estamos haciendo, que hay muchos ciudadanos que aquí estamos hablando, periodistas por otro lado, ¿qué nos recomendarías así? Sonia, ilústranos un poco. Bueno, que en cuanto se pueda Salir del gobierno en que se está y elegir un nuevo gobierno, o sea, eso sería, creo que este hombre está claro en las elecciones. No votar, efectivamente, y lo que estáis diciendo los invitados es que joder antes de votar, pensar yo es que no voté, yo es que no voté a ninguno, pero es que gente. Y bueno, y con lo que ha pasado, yo creo que el gobierno actual está muy preocupado porque sabe que ha metido la, la, la pata y bien metida, con muchos muertos, muchos muertos. Es que eso es muy grave. Es que eso es muy grave. Bueno, os dejo que opinéis vosotros. Algo más rápido que quieras decir, Sonia, y le, si no, vuelves no. a levantar la mano. Vale, perfecto. Eso creo que, eso, que Venezuela ha sido un espejo para todos los países y no, no creo que haya ningún país. Sí, seguramente haya... gracias al espejo de Venezuela, Sonia, efectivamente. Asia. Por eso estamos ahora preocupados. Si no hubiera pasado la de Venezuela, a lo mejor estamos ahora tan tranquilitos. Efectivamente. Y las conexiones que dice el periodista en el audio que hay. Que eso vosotros me lo podéis afirmar mejor, los que estáis allí. Que yo eso no lo sé exactamente. Hombre, sí sé que Delcy la Fea vino a aterrizar en España con 50 maletas, que dejó ahí. Nadie sabe que traen las 50 maletas. Y lo han tapado mucho. Lo han intentado, lo han intentado tapar mucho. Y al final se ha tapado por igual el bicho. Que te, igual que lo que tienen actualmente ahorita en Venezuela. Ahorita actualmente ellos están dando cifras de muertos que no son reales allá. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque hay un problema con la gasolina. No hay gasolina y a ellos les conviene, este, como que eh, asustar a la gente para que sí se juegan que un poco con los los la información. Yo por eso es, a ver, pilina, yo por eso os es aconsejo a todos de verdad. Ver la televisión yo no os la aconsejo, mi consejo. Y ver información de distintos tipos y luego sacar vuestras opiniones. No os creéis nada ciencia cierta, nada, nada. Contrastarlo todo, pensarlo todo. Tormenta de ideas. Doy, doy paso a Mauricio que ha levantado la mano. Mauricio, inicia iniciate el audio y ya puedes hablar directamente ya lo tienes iniciado mauricio venga hola a tu opinión. buenas noches a todos buenas noches mauricio no, no, eh, eh, señor yo tengo una pregunta con respecto a eso que se está hablando de que pronto Tú dinos, de, de, de decimos todos dónde estáis por fin para que no yo os conozco pero muchos de la audiencia no tú estás ahora en okay. españa no mauricio sí señor yo soy colombiano estoy estás en españa, españa vale solo es para un poco que te conozcan dinos Bueno, eh, yo tengo una pregunta eh, se escucha mucho que últimamente que de pronto dios quiera que no pueda que, que españa llegue a ser como venezuela que es lo que pues ninguno queremos la pregunta mía es españa por estar en la unión europea no no no es un limitante pues para que esto llegue a suceder o nada tiene que ver con, con respecto a que pertenezca a la unión europea muy buena pregunta te la respondo brevemente y si algún invitado quiere responderte también pues puede hacerlo eh, yo te digo mira eh, lo, ha, lo habéis dicho además creo que ha sido ricardo españa al estar en la unión europea no puede imprimir el dinero y eso es muy importante el dinero no lo imprime españa no lo imprime alemania lo imprime la unión europea en conjunto con su banco central eso es un poder que le han quitado a cada gobierno local de europa y es muy importante porque claro, entonces como el gobierno, por muy gobierno que sea de un lado o del otro, social comunista, no puede imprimir billetes y al no poder imprimir tiene un presupuesto y puede decir yo voy a dar ayudas, yo voy a dar todo, yo no sé qué, pero ¿a ¿de dónde voy a sacar el dinero? Imprimirlo no lo voy a poder imprimir porque me lo tienen que imprimir arriba en Europa y entonces eso ya es un colchón, pero claro eso no es que nos salve, entonces. Es por eso, es un equilibrio. Yo por eso creo que todos los ciudadanos españoles, y os hago un llamamiento ahora mismo, ciudadanos españoles, compatriotas, poned cada uno de vuestra parte. Y no os creáis lo de las televisiones que están manipulando datos. Pero no lo estoy diciendo yo, comprobarlo vosotros mismos. Entonces, Mauricio, Europa nos protege. Pero yo no soy de quedarme, no. Como está Europa encima, me quedo tranquilo, me pongo a ver series. No. Más sabiendo que hay un, un coletas de vicepresidente del gobierno, interesado y obsesionado con estar en el CNI. Y el Pedro Sánchez, el presidente, le ha puesto en el CNI. No le ha puesto de jefe, pero le ha sentado ahí. Y curiosamente, en una ley del bicho, que no tenía nada que ver, pone ahí un párrafo y aprovechamos. y porque está tan obsesionado en estar en el CNI ese señor? Pues yo lo sé, pues para saberlo todo de todos. Entonces yo, nadie estamos tranquilos porque sabemos que ese señor está ahí, sabemos lo que quiere, ¿qué quiere? Se ha leído unos libritos comunistas del siglo pasado y los quiere aplicar. ¿Qué dicen esos libritos? Resumidamente, cuanto el pueblo haya, tenga líos de bichos, de, de terremotos, aprovechar, aprovechar, cambiar las leyes, los que nos decía Oscar el otro día, eh, dar ayuditas, dar dulces, para que luego os vuelvan a votar y luego cambiar la constitución. Entonces, pero vamos, yo creo que los españoles no somos tontos, por eso me interesa mucho la opinión de Josep, eh, la opinión de Gabriel, la opinión de Jesús, porque como son españoles quiero ver su opinión, para hacer un microsondeo. Ahí están intentando, mira, las televisiones están totalmente manipuladas, pero es que aquí hay un instituto que, que hace sondeos de lo que va a votar la gente y lo que no, y como depende del gobierno cambia también los datos. Porque luego hay empresas privadas de encuestas que hacen el sondeo y, y desaprueban lo que está haciendo el gobierno. Ahora, el sondeo oficial lo aprueba. ¿Vale? Porque lo manipulan. Pero también lo sabemos. Por eso os digo que toda la prensa no está manipulada. Ya le gustaría. Ya le gustaría. No sé si te he respondido, Mauricio, pero vamos, si, si quieres. Sí, sí, sí, muchas gracias, señor Luis. No, y lo otro que yo quería decir era que con eso que pasó pues, a nivel mundial, de pronto los gobiernos estarán pues tomando algunas medidas de desesperadas porque eso fue como un colapso mundial en cuanto a la, a la salud no cierto cierto pero es que me hace gracia muy, muy buena a ver esto es efectivamente esto esto es un bicho mundial que está afectando y a ningún gobierno es una papeleta para cualquier gobierno cierto es pero que te venga un bicho a tu país hay gobiernos que lo están haciendo mucho mejor y otros muy mal. Y España, muy mal. Grecia, que tiene mucho menos dinero que España. España, que tenía o tiene la mejor sanidad del mundo, pero es que es mal gestionada o de las mejores, pues mira lo que ha pasado. Muertos y 20.000 o 30.000. Grecia no tiene casi muertos. ¿Por qué Grecia no tiene casi muertos y España sí? Muchísimo. España es el país por millón de habitantes que más muertos tiene del mundo. Más que Estados Unidos, por cada millón, los más muertos que tenemos. Ahí no nos pueden engañar. Somos tantos millones, tantos muertos. Bueno, ¿por qué? Grecia se asustó tanto porque ellos no tenían tan buen sistema sanitario. ¿Y qué hizo Grecia? Desde el minuto cero tenían un muerto, un muerto solo, metió a todo el mundo en casa. ¿Qué ha pasado? Que no llevan ni 200 muertos. Me parece recordar, he leído hace un momento un artículo antes de empezar. Ni 200 muertos. En España tenemos entre 20.000 y 30.000 muertos según lo que nos dicen ¿eh? de 20.000 a 200 muertos solución en confinar a la gente cuanto antes desde el minuto uno aquí no aquí como este gobierno es un poco irresponsable podéis salir a la calle podéis ir a manifestaciones y ya luego ya os confinaremos pero ya es tarde porque sabéis que el bicho va geométrico que como se te escapa es cortarlo cuanto antes pero bueno eso ya ha pasado ya no se puede hacer ahí nada más Muchas gracias Mauricio por preguntar. Si quieres volver a preguntar, pues levantas la mano, ¿vale? Venga, Jesús Rodríguez, eh, reiniciate el audio y, y danos tu opinión. Jesús está en España y es español. Yo bien lo digo bien, a todos bien. para que lo... ya puedes hablar, Jesús, ya lo tienes. Ya lo tienes activado, tenemos un problema muy grande en España. ¿Qué significa? Que tenemos al señor PSOE y al señor Podemos juntos. Y entonces el problema que tenemos que gracias que tenemos a, a, a la un, Unión Europea ...que nos están defendiendo, porque hace poco tiempo el señor Sánchez ha pedido otra ayuda y le han cortado las salas ya. Y el problema que tenemos que tenemos el virus, pero luego después la situación económica que, que tenemos luego en España, que es muy grave. Que no estamos pensándolo, estamos directamente todos con el, con el bicho, con el bicho, pero luego la, la, la situación que tenemos económica es bastante grande en España. Y al final yo te, di, yo te digo a ti una cosa, Luis, como, como a todos... El problema que tenemos es que como luego los españoles no salgamos a la calle a decir que se vaya este gobierno, vamos a tener gobierno por todos lados. Nos tienen aquí, cuatro. nos han dicho, nos acaban de decir que nos tienen para mediados de mayo, para finales de mayo. Sí. Todavía Pero me acuerdo cuando me... nos decían que eran 15 días. Yo, yo siempre os dije no, aquí va a ser mínimo eso. para dos o tres meses. Y os dije, vale. no porque sea adivino porque veo Italia y veo China. No, no, 15 días, me ponía en mala cara, ya lo estoy viendo, porque uh -huh. es que es por lógica. Pero lo que no entiendo es el gobierno nos dice, oye, te vamos a tener tres meses, y ya está, y nos hacemos. Ay, y que son tres meses lo que vamos a estar. Pero tú Luego crees que puede. estos van a ser capaces de dar un golpe de Estado? ¿Esto sinvergüenzas, eh, Jesús, o no? Yo, sí o no. ¿Tú yo, qué opinas? Yo creo, yo creo que no, Luis, porque que no, que vale. que los españoles no somos tontos. Eh. Los españoles estamos callados. Exacto. A la calle, Oye, la y hay una cosa importante: las redes sociales. No, en, mira, los, un... en los libros estos viejos que se lee el comunista este, el coletas sí. este, ahí no había que no. estar redes sociales. Ahí le dicen mira. los libros: tú controla la tele. Tú controla la prensa y ya les tienes en tu redil. Eso sí, dales dulces. Pero no con no y por eso están tan obsesionados con bloquear y cerrar cuentas. Ahí está. Oye, Mira, si algún día que... nos cierran, buscar en, en en Libri, ya os diré dónde estaremos. Pero no Mira, creo, ver, eh, no creo. Pero están intentando también. Hay un miedo que hay ahora mismo que está saliendo rumores que yo no lo creo. Que dicen que se van a meter con las cuentas de todos los españoles. Porque no sí, tienen sí, sí. Español. Ya lo he contado yo alguna vez que en Twitter. Alguna noticia que retuitea. Ah, porque nosotros no somos de temas de política. Pero alguna no, noticia, no, no, sobre no, no, todo no. cuando había tanto muerto. Y no había mascarillas sí. por la ineptitud. No había respiradores por la ineptitud. Porque han comprado. Han comprado. Han, bueno, nada. No, yo ponía sí. una noticia. Y me salían unos trolls sí. ahí. Ahora han descubierto. Bueno, es que no me quiero enrollar. No me quiero Mira, enrollar. Y el, el único periódico en España que está teniendo par de narices es el periódico El Mundo, que está diciendo la realidad y la gente no está dando cuenta en eso. El único que el, el podemos el de Podemos lo tiene callado, pero ¿por qué? Porque él tiene un par de narices y le está dando la cara al señor Coletas. Pasa que muchas veces te tienes que callar y aguantar todo, pero España no somos tontos. España cuando esto se levante, el señor Sánchez se va de presidente de gobierno, te lo digo. Hombre, en cuanto votemos, yo creo, pero vamos. Venga, no, no, Jorge Moreno no, va, va, ser, va a ser antes. Actívate el audio Jorge Moreno y, y ya puedes participar directamente. Venga, y los demás os invito, de verdad, a dar vuestra opinión, aunque sea muy breve, sí o no. Venga, Jorge, ya lo tienes activado, venga. Bien, eh, el, yo veo que lo que le preocupa a muchos españoles, en especial a usted, es que haya un golpe de estado. Vuelvo y repito, eso depende si ustedes dejan que suceda el golpe de estado. O sea. Usted lo dijo ahora, yo no voté y eso fue un grave error, no haber votado. No, nah, aquí no va a haber un golpe de estado. A ver, aquí en todo caso, Jorge, oh. va a haber un golpe de estado. Nos están intentando cambiar un poquito, lo decía muy bien Oscar. Lo que están intentando es, os voy a dar ayuditas, ahora viene una crisis gorda, yo os voy a dar dulcitos, me encantó esa palabra que la pusisteis vosotros, a alguien la dijo, dulcitos como en Venezuela, yo os doy ayudita, miseria, miseria. Toma ahí 400 eurillos, 500. ¿Para qué? Para que luego me vuelvas a votar. Luego, en la siguiente. Ellos están ya pensando en las siguientes elecciones. Y en las siguientes, en vez de salir por un diputado, salir por más. Y al final tener capacidad para cambiar la constitución. Ese yo creo que es lo que tiene este señor de coletas en la cabeza. Ahora, vamos a ver si el pueblo español es tonto o no. Yo creo que no. Que no va a cambiar un no, dulcito. No, no. Pero vamos a verlo, vamos a verlo. Es, os estoy transmitiendo la situación en tiempo real. A todos los que queréis venir a España y a todos los que estáis. Vamos, más transparencia joder, imposible. Venga, pero que no, quiero que participéis nuevos, no siempre los mismos. Estáis aquí 30 personas y me participáis cuatro, que os tengo mucho cariño, pero venga, dime, y si no, en el próximo Zoom os quedáis en... Vosotros no, en los que estáis participando aquí, pero los demás os quedáis en YouTube, ya está, y damos y espacio. Y deja a otros. Participar, corazón. Deja venga, participar. participa, venga, Marina. Participas esas esas, esas esas ayudas eh, eh, esos dulcitos tienen trampa no, y hay que reconocer que están bien pensados claro, oye quién no va a firmar que me den aquí 500 euros por ver series oye pues, por eso, eso, eso se llama, se llama, se llama comprar conciencia comprar conciencia muy bien Dios. El, eso eso es lo que va a hacer el, el, el Estado Venga vamos a ver, el, el, Jorge vamos a dejarle a Marina venga que quiere participar que hoy no participado. venga Marina participa ya estás Luis eh, un mal que tenemos, bueno, yo soy de Marina, soy de México. Este, un mal que ha tenido Latinoamérica, precisamente por el hecho de que los gobiernos no han tenido buenos resultados. Desgraciadamente, la gente se deja manipular con respecto a las ayudas sociales y de esa manera cree ese nuevo presidente nos va a sacar adelante. Lo único que te, yo te puedo decir ahora en México, que pues ayudas deberían de haber sido para que tú puedas tener los suficientes medios para que tú eh, mejores tus habilidades y puedas hacer algo con tu vida, pero no que cada mes te estén dando algo, porque entonces sinceramente sí te están comprando, te están comprando la vida y te hacen más pobre, entonces no creo que en España pueda llegar esto así, ojalá, ¿Ustedes si ¿Tú crees, tú, En mi país no hay oposición. Marina, ¿tú crees que lo van a conseguir? Sí o no. Os lo voy a preguntar a todos, ¿vale? Sí o no. No, no, no. Porque yo siento... no, no vale. No, Por yo ahora nadie no ha dicho no, que... El que pueblo sí. pueblo, español es... Exacto, y lo vamos a ver, Pedriles. Yo, yo, yo opino como sol. Marina, no, también. Pero vamos a... Sí. Pues bueno, ya ves que sí. estamos aquí de uñas, pero es que todos, ¿eh? Periodistas, magistrados. Sí, sí, sí. Todos, todos, ya lo estáis viendo. yo Este canal no es de política, pero también apoyamos. Tenemos que ser todos a una. Y están negros, ¿eh? porque están negros con las sí, redes aquí sociales. Lo más negros. Sí. Están negros. Aquí lo más importante es la oposición, que realmente haya una buena una oposición, oposición. No nada más por ser oposición. Una venga. buena oposición. Venga, Ajá. a ver Mauricio, venga. actívate el audio, te has vuelto a levantar la mano y luego vas tú, Ricardo. Venga, sí, Mauricio. Sí, sí, sí. Eh, no, señor Luis, lo que pasa es que Mirta. Llámame se Luis, la Mauricio, si quieres. ¿eh? No Ay, bueno, eh, llámame Luis. Está eh, Mirta se está intentando comunicar y no ha podido. Es decir, ¿sí te puede activar porfa el audio. Ah, vale, ahora la busco yo a Mirta. Mirta, a ver. Es que no tiene el audio oh. activado. Ah, sí, ya lo tienes, tiene, Mirta, ya puedes hablar, por lo menos hablar. La cámara no la tienes activada, ah. pero el audio sí. Puedes hablar, Mirta así. Ah, te oímos, sí. te oímos, te oímos. Yo no creo que esto pues, en España. No importa, aunque no te veamos, te no, escuchamos. Tu no opinión sea. es valorada aquí. Venga, Mirta. Sí. No creo que pase esto en España, no hay el Mirta, recordamos de... que Pero es de Venezuela. Sí. Espera, espera. Recordamos que Mirta es de Venezuela y se encuentra creo recordar en México, ¿no? Correcto. Este, en España, yo estoy hablando por España. No hay el caldo de cultivo, pero sí hay la memoria política. ¿Qué quieres decir con la memoria de política? Los españoles, los españoles antiguos. Mirta, bueno, ¿dónde estás hoy que te oímos Fatal, ¿dónde te encuentras, los Mirta? Los te mil. escucho fatal, ¿dónde estás? Hoy no estás en la no cocina. Estás. ¿Eh? Qué ¿Dónde estás, Mirta? No. ¿Estás comprando, estás comprando con no, el tapabocas, tal vez? Mirta. No, no, no, estoy limpiando. Pero no estás entonces en la cocina hoy, ¿no? No te veo, te oigo fatal. Ay, ay, quédate ahí, que ahí te veo, quédate ahí. Que, no. que a, a, a los prilines les gusta verte. Os gusta veros a todos. Por cierto, los que queréis entrar en Zoom, tenéis debajo bueno. el enlace ya para mañana, pero con la cámara y con el wifi todo bien. Venga, tu opinión, Mirta. No sé dónde andarás hoy. Vete a la cocina, que ahí te vemos mejor en la cocina, hombre. Luego subes otra vez a donde estés. Estoy limpiando. Bueno, yo creo que no. en España no va a suceder porque no hay el caldo de cultivo. La memoria, la memoria política de la que te hablo es la que llevamos los inmigrantes, que estamos huyendo de este terrorismo comunismo en nuestros países. Nosotros tarde o temprano vamos a ser ciudadanos y vamos a, a votar y nos acordamos. No, en, en, en España no hay las condiciones para que suceda lo que en Latinoamérica, pero sí hay una una intención y nosotros con nuestra memoria colectiva podemos hacer mucho trabajo mira lo que dice Mirta, nos está diciendo ahora mismo citro en el vivo de youtube dice es que es un proceso muy lento que va creciendo hoy no lo vas a notar es como una iglesia van captando fieles Luis nos dice citro ortiz muchas gracias a todos los que estáis poniendo opiniones de un lado o de otro en el canal en, en el vivo en youtube vale Seguidlas poniendo con respeto siempre vale es verdad que van creciendo poco a poco, pero es que el bicho también les ha descuajeringado un poco los planes, yo creo, aunque quieren aprovecharlos también. Bueno, a ver, Oscar ha levantado la mano, me, me ilusiona cuando, cuando Oscar levanta la mano también, bueno, cuando las levantáis todos. Eh, Oscar, tienes la palabra, puedes. Oh, sea, muchas gracias, muchas gracias. Hombre, eh, yo este tema no he trajinado mucho, he tenido muchas actividades en mi vida, ya soy un hombre muy maduro lastimosamente no pero eso también te da una experiencia que, que nos enseña a todos y trato de poner mi granito de arena con todo con el respeto a que el mundo es multicultural y, y hay muchas ideas distintas pero entre ideas distintas es que los hombres nos debemos encontrar para dirimir dirimir nuestras expectativas eh, yo no conozco nada mejor que la democracia y un capitalismo que implica la economía de mercado, la economía de mercado libre sin abusos, ¿cierto? Sin imperialismos, sin abusos de ninguna clase. Ahora, más que nunca, el concepto de imperialismo que en América Latina eh, y tal vez en Europa en los últimos 50 años siempre se ha concebido como parte del término para distinguir a los norteamericanos, el imper famoso imperialismo yankee. Hoy en día podríamos hablar de otros imperialismos, ¿cierto? O de otro imperialismo que se, se ha tomado el mundo en términos económicos. Entonces, la, la democracia en el mundo está en peligro. En el mundo, ¿verdad? En, en el, el mundo. mundo. En Buen dato, porque es que una, un inciso, ahora sigues, Oscar. Ayer me quedé alucinado que uno de vosotros puso en Telegram una noticia de Argentina, ojo, de Argentina. Él está en Colombia, yo estoy en Madrid era una noticia que era de argentina pero era lo mismo que estaban haciendo en españa y me quedé alucinado la misma táctica eh, y, y bueno te dejo hablar perdóname pero es que es que hay un truco hay un truco muy habilidoso es el truco de la correlación de masas la correlación de masas es una teoría muy fuerte que el mao Zedong en los años 60 y que dice que la mayoría siempre tiene la razón, aunque esté equivocada, aunque el concepto sea equivocado. Así digan 5 por 5 es 17. Ah, pero la mayoría dijo que 5 por 5 es 17. Es 17 porque la mayoría lo dijo. Ah. Ese es el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Crear programas para pobres, para que la gente empobrezca su mente, su espiritualidad, la espiritualidad humana, no me refiero a la religiosa, la espiritualidad humana que es siempre de lucha de ser mejor de hacer un esfuerzo eso por, es lo por eso es muy importante gente. Oscar corrígeme si no es así hacer pensar a la gente verdad que tengan mente crítica que no se lo crean todo todo lo que les digan sino que contrasten pero claro es que el, el disidente es un personaje un individuo muy necesario en la sociedad y en la democracia se permiten todas las disidencias en la democracia es donde sucedió mayo del 68, sucedió en, en, en la democracia francesa. Ay, ay. El a nivel internacional sucedió que es disidente, sucedió en América del Norte, sucedió en casi todo el mundo, disidente, pero lo hizo, ¿cierto? Porque la democracia permite la disidencia. En el comunismo no se permite la disidencia. Es, es el sistema de una proyección de opresión tremenda y se basa en que el comunismo, al no permitir la libertad personal, no produce innovaciones, no inventa nada, copia. Don, don Oscar, pero usted cree que está España cerca de eso, yo no lo veo así. El mundo entero, mi querida y hermosa Mirta. El mundo entero, Mirta, yo también... No, están intentándolo, es que yo creo que hay una guerra y que no nos estamos enterando, lo estamos sufriendo, eso sí. Claro, los que vivimos en sí. la luna, como es el caso mío, que yo vivo siempre en la luna, ¿cierto? Los que vimos en la luna, en otro mundo, porque nos abstraemos de este mundo. Mejor dicho, yo. Pero a veces todo... es mejor, Oscar. Yo, yo sí, es que a veces. Eh, yo pienso que es mejor. Hay que leer la información, pero no todo el rato, porque es que. Pff, a veces duermo, dan ganas de irse a la luna. Yo duermo todos los días, duermo en la estación espacial internacional allá con los astronautas. Lo que pasa yo... es que soy invisible. Pero yo duermo allá pero... mirando todo el planeta, hermano. Estamos en peligro. Y esa cosa en España no me gusta. Porque las personas que están manejando a España en este momento no han trabajado, no saben qué es montar un negocio, invertir mil. No, $1. exacto, estoy de acuerdo, eso te lo digo porque estoy en España. No han trabajado en la vida. O sea, el Pedro Sánchez no ha trabajado en la vida. Se hizo la carrera en la universidad donde estudié yo en María Cristina, comprobarlo, que no lo decía porque era de curas y quedaba mal. Se metió al partido ese y a ser político. En la vida ha trabajado. Y el otro ha trabajado en las colectas de profesora junto ni siquiera de catedrático dando clases que al final era lo que bueno muy poquito ha trabajado muy poquito y a, bueno y no sigo metiéndome muchas gracias oscar porque tu opinión siempre es muy valorada le voy a dar ahora paso a ricardo también que también vuestra opinión como tenéis mucha experiencia pues pues yo personalmente la valoro especialmente valoro todas vuestras opiniones pero a vosotros que tenéis más experiencia pues todavía más Venga, Ricardo, ya tienes el audio activado, puedes dar tu opinión. Sí, eh, sí Desde a, la Argentina, la... por cierto, desde Argentina, Exacto, que Argentina, que no Argentina. La situación acá quisieron hacer cosas muy, muy parecidas con el tema de los medios. Los medios, como vos decís, subsidio acá le dan pauta publicitaria del gobierno y con eso los manejan. Lo que pasa que acá es hay mucho mucho periodismo independiente y ahí es muy importante lo que dijo Marina. El tema es la oposición. Acá hubo en el año 2010-2011 un proyecto para reformar la constitución para hacer una Cristina eterna y, la, y, y, y no lo dejó la oposición. Que el eh, que se opuso, date cuenta como también es toda la rosca política que, desgraciadamente, creo que es mundial y, y tiene mucha razón que ese Oscar, que, es muy sucio todo. El que, la, el que le, le, le quitó esa posibilidad a Cristina, hoy es el jefe de la. De la Cámara de Diputados de la Argentina, Sergio Massa. Un tipo que se presentó 10 veces para ser presidente y nunca pudo llegar a nada. Pero como se unieron todos, para. Pues se fueron Es como hicieron ustedes que se unió Pedro Sánchez con estos comunistas. Sí, lo mismo, a los... se, unieron, se unieron así. Gobierno Frankenstein claro. también tuvisteis ahí. Tenéis ahí. Claro, Claro, juntan tiene... el voto porque les da igual. Ellos lo que quieren, Ricardo, es gobernar sí o sí. Les da igual con quién. Si me tengo que aliar con el diablo, me alío con el diablo pero si el ya, ya te pedido una que cosa que bueno que dime dime dijo que era lo peor es que estoy de presidente Fernández dijo que Cristina había sido lo peor lo peor y hoy está ahí gobernando con ella te están Entonces, diciendo mira eh, bueno están diciéndole a Oscar que efectivamente que es el mundo entero que es el mundo entero lo dicen sí sí ojo el mundo entero están diciendo te lo dicen a ti Oscar sobre todo yo creo que, Sucumben los, los sistemas democráticos en la gran corrupción que hay. Tú tipos no sí trabajaron nunca, vivieron siempre la gente. Y con los dulcitos. Lo único que a mí de no se... los dulcitos me ha dejado muy preocupado, ¿eh? Porque tengo ganas de que venga por aquí Susana, porque ella está pensando si acepta el dulcito o no. Y no es por Susana, es para ver un poco, porque nos puede servir de prototipo. Porque, claro, a nadie le amarga un dulcito. Un dulcito. Nada de la marga es que, me, que menuda estratagema bueno vamos a tener que ir finalizando el vídeo voy a dar paso a los que tenéis la mano levantada a Mirta y a marina me, y os pido un like nuevamente por fin si que no estoy pido like los que estáis en vivo los que lo estáis viendo luego pido like a todos por favor un like muy importante que se lo digáis a gente a la que también les puede interesar todo esto que tengan interés en españa o en el mundo entero vamos vale Corren la voz vale que cuanto más seamos va a ser mejor que con las redes sociales no contaban y mira ahora, como sabéis, vamos a ver lo positivo, vamos sabéis de España todo. Empezamos como a arreglar un papel de para una visa de estudios, pero es que ahora sabéis, vamos, al minuto, sabéis, además sabéis que la verdad, porque os lo estamos contando desde distintos puntos de vista, tal cual, no como lo venden los telediarios. Eh, ¿Quién va primero? Mirta o Marina. Venga, Marina, te toca, venga, iniciate el audio, Marina. Y luego vas tú. Mira, sí. Venga. Mira, Luis, este, lo, como decía Ricardo, eh, si ustedes de veras tienen una oposición muy fuerte, pueden lograr mucho y la, el apoyo de la sociedad en cuanto a esa oposición también tiene que ser sumamente importante. Aquí en México tenemos un grave problema. La oposición está desaparecida y lo peor es que son tan poquitos y ¿sabes qué hacen? Cuando tienen que votar alguna ley, como ellos no están aceptando esa ley, en vez de eh, hacerse presentes en la Mira, cámara, per, de, un, de, un inciso, de, Marina, de, perdona de, que corte, de, pero es que es necesario. De, aquí, escucha, escucha, vale. es que me recordado una cosa. La oposición es muy importante, cierto. Y entonces qué pasa? Aquí tenemos el PP que está muy calladito, mi, ellos están esperando. A ver, está Vox, ese sí está metiendo buena buena caña al gobierno y mucha gente le vota. Pero sabes lo que están haciendo, metiéndonos miedo con Vox. Que si es ultraderecha y es mentira. Uno de los miedos que mete que si no quiere inmigrantes Vox es mentira. Vox lo que quiere aprovecho la oportunidad, y yo no soy de ningún partido. Vox quiere que venga inmigrantes como vosotros, regulares. De hecho, aquí muchas veces viene uno de Vox, un priliner más, y hasta nos da super chat, porque está de acuerdo. Ellos quieren que vengáis con, con, con la legislación adecuada, que vengáis a trabajar. Y os quieren mucho, os queremos mucho, porque vosotros representáis también la España de siempre. La, la genuina, eh, las raíces, no otros otros inventos que están a. Vamos a lo que os digo, que aquí la única oposición que hay a día de hoy es Vox. Y entonces lo que hacen es sí, le llaman acabo. la ultraderecha. La ultra... ¡Qué mentira! Ultraderecha nada, lo que quiere que se haga la Constitución, ¿no? Y los que lo Te... quieren romper son nosotros. Acabo. Y yo no soy de Vox, ¿eh? ni de acabo ningún partido. Perdona, dime, sí. me, Marina. No, no te preocupes. Acabo vale. mi idea. Entonces, aquí lo que está sucediendo, y eso es lo que no me gustaría que pasara en España. Aquí, por ejemplo, no están de acuerdo en alguna cosa que va a ser el gobierno. Aquí, desgraciadamente, la gente está ciega, votó y le dieron absolutamente toda eh, la autoridad al gobierno que tenemos actual. Entonces, la poquita minoría que tenemos de oposición, cuando no están de acuerdo en alguna ley, en vez de eh, presentarse en la Cámara de Diputados, ¿no? Para votar en contra de esa ley, resulta que no van. Entonces todos los demás que estamos eh, en contra de lo que se está haciendo, pues resulta que no van. Aquí lo más fuerte eso es, es eso. La oposición de ustedes tiene que estar presente. No, y luego mira lo que te ha pasado sí. lo, lo que nos contabas el otro día, ¿no? Que tenías un apartamentito. Y no sé si que te lo querían quitar o que no te pagaba el que fuera y, y casi la mala eras no, no, no. tú, ¿no? No, no, gracias a Dios no tengo ese problema, ah. pero la eh, es, es una ley que ya está, este está en vigor. Sí, que no te ha tocado, pero que podría para parar, tocar. Vale, ya se te puede entiendo. quedar con tu departamento, sí. Ya te entiendo. Sí, sí, sí, claro, sí. yo estaría preocupado igualmente. Venga, pues ya vamos a acabar el vídeo de eh, Mauricio y luego Oscar. venga, y ya terminamos el vídeo. Venga, Mauricio, actívate el audio, aporta lo que quieras, ya está, o sea, ya estás, ya puedes activar. Eh, bueno, quería decir decirse, el, Venga, sí, ya estás, ya está, Mauricio. Ya no, te lo que quería decir era, eh, eh, Luis, que lo que pasa es que anteriormente, pues con lo que comentaba el señor Oscar, lo que pasó en Francia, pues bueno, en fin, eh, lo que pasó años atrás, no creo que pueda pasar ahorita, porque usted mismo lo, lo ha dicho, Ma puede manipular los medios, pero no puede manipular las redes sociales, que es donde nos estamos dando cuenta de muchas cosas y estamos abriendo un poco los ojos. Entonces yo creo que puede ser algo más favorable para nosotros a lo que puede haber pasado años atrás. Esa es amigo es la opinión que, que quería dar, señor Luis. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Y quiero responder a Fanor, que me está diciendo ahora mismo, Fanor, hombre, te agradezco el comentario y dice, Luis, dices que no eres de ningún partido, pero te inclinas siempre a la derecha. No me inclino a la derecha, pero me estoy inclinando a la lógica. Si a la gente les das a todos un cheque de 500 euros, pues esa gente, vamos, no van a trabajar, o sea, se van a volver a la ganes. Araganes, diría yo la palabra. Es mi opinión. Los demás tienen su opinión. Pues vale, pero eso no es ni de derecha ni de izquierdas. Y la pregunta del millón, esos 500 euros de dónde van a salir. Digo 500 por lo que fuera. Porque una cosa es que te den un cheque. Que te den un cheque para un mes, para sobrevivir el bicho. Pero otra vez es crear clientelismo. A costa de los que trabajan eso yo no lo veo de ser de ningún partido político eso es lógica ¿Eh? yo por esa regla de tres dejo también de trabajar y que me den a mí también el cheque y el otro y el otro y el otro y el otro y al final nos vamos a venezuela esa es mi opinión yo eso no es de ningún partido político y aparte el comunismo no hay ningún país donde haya funcionado le pero vamos que te agradezco la opinión ¿eh? me gusta que, que también que tenga la opinión a ver quién queda por Óscar quería volver y Mirta no venga Óscar y Mirta Mauricio ha intervenido ya no venga Óscar Oscar, si quieres decir algo ya Muchas tienes gracias. activado el audio Oscar. hombre me va a referir a Estados Unidos si sí, concretamente eh, pues Estados Unidos anda un cheque diferente. también no Ahí en Estados sí, Unidos pero es diferente es explícalo Óscar explícalo por favor diferente muy diferente primero Estados Unidos es la democracia representativa eh, del, a, a través del Partido Republicano y, al, y el Partido Demócrata, y esta una pelea política en serio, en serio. Tan en serio es que acaba de haber un presidente negro en los Estados Unidos, primer presidente negro en una potencia mundial. Es un gran honor para ese país. El presidente eh, de Donald Trump no es, no es del de, no agrado de muchos, pero tiene un gran amor por su país y respeta las leyes y la, de, de su país. Por ejemplo, un simple ejemplo, ¿por qué pueden dar, ellos, eh, ¿por qué pueden dar el cheque ellos de respaldo en, en, para los ciudadanos en los Estados Unidos? Es muy sencillo. El sistema de taxes, de, de impuestos en los Estados Unidos, es tan serio, tan serio, y se basa en que usted trabaja, usted gana dinero, le voy a sacar sus taxes. Entonces, ahora como usted no está trabajando, porque no hay manera de que trabaje, de los taxes, de los, perdón, taxes, de los impuestos que tenemos... Le voy a devolver dinero a usted para que sobreviva. O sea, es más equiparado. Y guste o no nos guste porque es un hombre muy controvertido. Pero le voy a decir una cosa. Si el presidente Trump hace seis semanas no hubiera parado los vuelos de Europa hacia Estados Unidos, hoy tendrían un millón de muertos. Un millón de muertos habrían hoy en Estados Unidos. Ese señor tomó la mejor decisión y la tomó en consenso con todo su sistema democrático. No, Óscar, estás equivocado Bueno, es bueno luego, no. él empezó muy tarde Aquí ya el que ha empezado bien, el, el... Prilines, antes de que todos, encendáis no, claro. digo sí. una cosa, investigar Grecia, sí. investigar el caso, el caso de Grecia sí. Ella no ha usado sí. Grecia, no usó tecnología no. Hiperespacial como ha hecho Corea, no. que ha hecho, ha hecho mucha tecnología Muchos test, Grecia ni tenía test, ni tenía nada Y no sé si son 200 muertecillos, que son muchos, pero no son 20.000 o 30.000 sí. Investigar sí. cómo no. lo ha hecho no. Grecia Permítame terminar sí debió sí Oscar dado. venga si yo no estoy diciendo que debió haberlo hecho en noviembre del año pasado y hubiera sido mejor no o en enero lo, eso lo, habría no, sido no, lo ideal si todos los países lo hubieran hecho en enero ahora no teníamos este rollo todo si no hubiera parado los aviones hace seis mes, hace seis semanas más o menos que eso fue un, un, un golpe económico tremendo para la economía norteamericana lo, hoy habría un millón de muertos así sencillamente así entonces, una cosa es que el individuo guste o no guste, sea maleducado o no, me parezca o no, pero tiene decisiones basadas en un concepto eh, de, de, de país y democracia. Y quiero ir al punto, es por lo siguiente, que al señor Sánchez le están recordando el, el, el, el periodista Erwin Hoyos, que es un periodista colombiano muy serio, cierto le está recordando que él hace unos años le sacó en cara al presidente de, de, de, de, de, de España el que por el ébola se murieron dos o tres personas no sé Sí, eso es cierto era. madre mía ah, casi había que dimitir por el, dos este personas el punto, que es el y, y un por perro el... por dos personas y un perro y con mucho cariño a todos los perros que sabéis el cariño que le tengo aquí sí pero es que aquí van mil o 30.000 aquí nadie ni siquiera no es dimitir es que ni un luto ni un luto a mí eso me sienta mal ¿eh? ni un crespón negro Próximo día hacemos un minuto de silencio, como lo hicimos en los. Bienvenidas otro día. todas las opiniones, bienvenidas todas las opiniones. Que le voy a dejar. Para... Bueno, no, iba a decir que le dejo a Mirta que acabe, pero acaba Oscar y dejo a Mirta y acabamos el vídeo, ¿vale? No, bienvenidas bien, todas las opiniones, me gusta. Sí, sí, eso, pero eso, pero eso no me gusta. Y los que, que Marín, estáis en el chat me encanta de que estéis poniendo opiniones de todo, me todo me tipo. De y en el comentario, os pido comentarios, vuestra opinión, de todo, de todo, todo tipo, ¿vale? Siempre que sea con educación, ponéis lo que queráis. Venga, Mirta, vas a acabar. ¿En tu opinión? Sí, sí, dale, Marina, dale. Venga, Marina, Mira, eh, pero rápido, te venga. Voy a decir que, que no... que, ajá, te voy a decir por qué. Sí, sí, rapidísimo. Te voy a decir por qué Estados Unidos no es, no puede ser el ejemplo. Es una persona racista. Es una persona racista. O sea, no, no puede ser un ejemplo. El señor Bastante. tiene al mejor este epidemiólogo en, en Estados Unidos y él estuvo insistiendo desde el principio que cerraran las fronteras y que hubiera alejamiento social. Y el señor dijo que no, que porque no creía que el virus realmente era tan fuerte. Bueno. Entonces, no podemos pensar que el señor es un gran ejemplo, aparte de todo que también ha estado mintiendo muchísimo, muchísimo. Bueno, pero pues como no sí, hablamos ahora de Estados de Unidos, ciudad. las dos opiniones son muy válidas, ¿vale? Pero como estamos con lo de España un poco, ¿no? Y los vuestros países, oye, si hay alguno en Estados Unidos, ojalá me lo diga en comentarios, que le pongo en la lista, que algunos yo sé que estáis. Venga, Mirta, que ya te veo en la cocina, ya te vamos a ir bien, así que da tu opinión y cerramos el vídeo. Venga, vas a cerrar el vídeo. Y pide ya sí, un sí. like, y pide un like y pide suscripción ya de paso, venga, y me, me abras trabajo. Que esto de sí, hacer un sí. vídeo diario lleva su estrés, ¿eh? no creáis. Sí, bueno, yo creo que, que la tarea en la hoja de ruta la tenemos, la tenemos hecha en Argentina, la tenemos en Ecuador, la tenemos en Perú, no dejemos que la ingresen en España, porque conocemos bien la hoja de ruta. Lo mismo que está pasando aquí en México, que me imagino que será uno de los últimos países donde intentarán hacerlo, eso ya, lo, ya pasó en Argentina, ya pasó en Venezuela, ya pasó en Ecuador. Entonces no, no, hay, no hay sorpresa que no pase en España. Este, les, les quiero comentar, eh, Trump es un tipo bien polémico, va a ser polémica siempre. Sin embargo, la conciencia de cada uno de nosotros es lo que importa. Mi hija vive allá, ella ella es esencial, no ha perdido su trabajo y ella ella y un grupo que en Nueva York grupo. nos dijiste, ¿no? Que está en Nueva York. Sí. En Nueva York. Y está bien, y está bien dijo. tu hija, porque ella Nueva York que... está dando fuerte, me parece, ¿no? El bicho. Sí, sí está bien, bueno, está bien. Y ella, ella ha tenido su trabajo, lo ha conservado y ella rescindió por ahora el cheque. Hay opción de rechazar el cheque temporalmente a menos de que llegue el momento y te despida. Y no es ella nada más, no estoy diciendo que sea ella. Hay un grupo de amigos de ella que han mantenido sus trabajos y, y han denegado han el derecho al cheque. Tienes un poquito de conciencia con este mensaje, lo que quiero decir es que como liner, este, tenemos que adoptar lo mejor de cada sistema, este, tratar de mantener canales de información como este, que son excelentes, que nos han ayudado mucho, a mí particularmente me, ha, me han abierto otros horizontes, siempre... Eh, eso es lo que busco, a, a ver, ver, eso es lo que busco, meta, no, que, no que, que, que penséis, que penséis, lo que sea, pero que penséis, que seáis críticos. Y críticos conmigo, con el otro, con el de la moto, que tengáis cada uno vuestra opinión, otros puntos de vista, otras perspectivas, que se dice, otras perspectivas. No quedarse con lo que nos dicen. Vos. Ser, no ser vosotros y ser vosotros y ser vosotros. Sí, sí, eso es justo es lo que lo has cogido perfectamente. Yo lo que quiero es que tengáis opiniones críticas de todo y luego saquéis vuestras propias conclusiones. Ya está. Prilines, vamos a finalizar el vídeo, ¿vale? Porque es que mañana hay otro y al otro hay otro. Os dejo ya. Like, como estáis diciendo, os agradezco a los que en el chat pedís los likes siempre. poner like, por favor, no os cuesta nada. El único que os pido, que yo todo lo hago gratis, que no estamos aquí, ¿vale? Like, los que lo veis luego, like. Y en los comentarios, lo que lo veis luego, vuestra opinión, la que sea. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Prilines, en buscadlo en Prisline, en los podcasts, en Spotify o en cualquier... Eh, Grupo de estos de podcast que tenéis todos los audios, vale, para que los quiera cuando saque acabe esto podéis oírlos también por ahí. Bueno, chao, chao, nos vemos en directo. Muchas gracias a todos los de Zoom, gracias a todos los de chat y gracias a todos los que lo veis luego. Nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta mañana, Prilines.